Por yo ni que que judíos te no quito que que en Jesús, porque o te pastilla ya ni coa Pero Jesús o que milwe. No papa, no chipa te kipanostok, que chistok tlancuale. Igual no es no isco ni Por yo ni que que judíos te no cacho que neke que Porque amo que tlacta ya porque o mo te ni ni que y igual en Dios sanse. Igual nico no mochigua ya no es que en Dios. Jesús o que mil y na a. en Dios? Machueli sitlan ni chiva, sitlan néh ni niques. Si no néh ni chiwa no papá. No chitlan no papá, y yo Porque no papá nestlas otlanéh, catles ni coné. Iguané chititiá no chitlan que chiva. Iguané o jimme, porque no papá, quien yo le mi milistle. y kon quien me miliste Y con ne katle ni dios, ni nemilistle gacias milisle, catleh né ne ni neques, ni No papá, más te yo el Y en né catleh, uno para manikin quien yo el no es con dios. Y con que en no papá. A quien no mane ne katle nikon ni en dios. Entonces, no hay que hacer que el no sepa que el papá no sepa que el papá que el papá no sepa que el no sepa que el que no sepa que el que el que que y notlatol no que tol de ne katle en dios. Iwan cuando usted en no vez tol anotla ne nikimakas Y no papan ki miliste teche, y cuando el y que o kichin ne en dios, manik piene miliste no teche, para con no es para ni que michkomácas Porque ne cada ni ni y en dios. Amos no y la de Tlanamechilga, porque asistó a la gente que no que no se que no se dio cuenta de que no se dio cuenta de que no se Iwan cuenta de que que no que que no Iwan y con que moneki, porque más ni chiva, sino ne tlankineki no papán igual itla, catlejiza san dené. Entonces tiene, más Hipati hipate tlanki a dené. Iwan nikmati mati que dené yo me lavo. Namé a se y Iguan guantlan yejo ne, yon melawak. Pero machmonekia castlacas maamech matilti a quien ne. Si no nezanamech juano quito, para chitlanes tocaca y Juano que estlanesle, catlejo tliquitoca, y guanotla guiaya. Iwan que tlakas o quibelitaque. Iwan niconamejuan ampaque, y techitlastol. Pero ne nix piace testigo, catlejo ka ke que Juan. Tlanenik chiwa y manikchiwa. o nech manik chiwa. chiwa yen nopapaan o nech hualti tlanke. Iwa nopapaan katle ho nikineh ni tlati masemi Ankikaki. Iwanyon masemi ankita nunitlatol machueli kalaki ipan amuyolo. porque Machaneshnel nel toka ne katle o Nameshwan amo machtian tiyo porque anki yi a nemirisle tlamis. Poesion tiyo tlaskwilole tlapuade ne. Iwan machankineki hangwitze nunawak para shikpiaka nemirisle katles tlamis. Ne nik temuan nameshwan kwale porque ne. Porke nez kwale na mechishmati. Nikmachmelawak anki sin dios y namuyolo. Nez uniguala porke no o nechkwaltitan ke mani Iwanamehua na Namehua, macha nel toca. Pero tla huit aca oxetla, katkatle sanje, y en no tokiliske. ¿Quén ni cueres nel tokiliske en Namehua? entre sanente renamehuan, amo huoyikistia, se iwan oxe. Iguan Iwa tlano Para maamech dios, katlehunka, sanjense, Amo chiquillecoca, ni quienes namech si no unca a que se aque na neki na a porque tla a tocani tla moises o quisto, tonces na a tocani, porque tlan yeho kiskwilo tla, tla puede ne, pero tla toca anke nel toka tlan que kiskwilo, que ni en